La cultura digital exige nuevos modos de comportamiento social, viejos problemas como el plagio de documentos se acentúan y al mismo tiempo se generan nuevas formas de ciudadanía y participación social. El conocimiento de las leyes de autor, el respeto y protección de la privacidad, así como las precauciones que se deben tener al navegar en internet son parte de los nuevos saberes que todos los académicos debemos dominar. En el mundo educativo, ejercer una ciudadanía digital comprende un conjunto amplio de conocimientos, valores, actitudes y habilidades referentes a las acciones, es decir, los usos sociales, los comportamientos éticos, el respeto a la propiedad intelectual, la salvaguarda de la integridad de datos, la difusión de información sensible, al ejercicio de la ciudadanía, es decir, a la participación ciudadana, la denuncia pública, la participación en movimientos sociales, el infoactivismo y a las normas relativas a los derechos y deberes de los usuarios de sistemas digitales en el espacio público, especialmente en el contexto escolar. La ciudadanía digital también considera la regulación a través de normas y leyes, convenciones y prácticas socialmente aceptadas, así como actitudes y criterios personales. Además, se relaciona con el dominio de algunas reglas escritas o normas sobre el comportamiento y el buen uso de estas tecnologías, lo que se llama en ya que una ciudadanía responsable ayuda a prevenir los riesgos que se pueden originar del uso cotidiano de las TIC, como el robo o suplantación de identidad, la difamación o el ciberbullying. Los profesores debemos hacer publicaciones de corte académico o personal de manera responsable, ya que somos un ejemplo y modelo a seguir para los estudiantes y comunidad en general. Por tanto, debemos favorecer una cultura en la que la comunicación oral y escrita sean adecuadas, independientemente del medio en el que se interactúe, sea con estudiantes o colegas. Los profesores debemos respetar y promover el uso, con nuestros estudiantes, de la escritura formal, tomando en cuenta el destinatario y el canal del que se hace uso. Tenemos la responsabilidad de conocer y difundir las normas relativas a los derechos de los usuarios de sistemas digitales, en el espacio público y específicamente en el contexto escolar. Estamos obligados a respetar la información clasificada o con derechos de autor y no ejercer ningún tipo de plagio. Para favorecer la participación de nuestros colegas y de nuestros estudiantes en la gestión institucional, los profesores podemos crear grupos y redes de colaboración para opinar, y contribuir a la solución de los problemas institucionales. Académicos y estudiantes participamos de consultas, referéndums y movimientos de carácter ciudadano o de carácter universitario. Es importante favorecer una participación responsable y basada en los principios de una cultura política democrática. Los académicos tenemos una especial responsabilidad para evitar que el ciberbullying se configure en un nuevo tipo de violencia entre los miembros de las comunidades de estudiantes y profesores de las instituciones de educación superior. En cada una de las disciplinas y profesiones que conforman los campos de conocimiento de la educación superior, los profesores estamos enfrentados en una importante y significativa batalla contra el plagio y por respeto a los derechos de autor, los ensayos y trabajos escolares, las tesis, las ponencias, artículos y libros se someten cotidianamente a rigurosas revisiones para evitar el plagio. Los académicos y nuestros estudiantes estamos participando activamente de las redes sociales y eso conlleva a un conjunto de responsabilidades que debemos asumir como parte de nuestras prácticas cotidianas y enseñar entre nuestros estudiantes durante los cursos, las asesorías y las tutorías. Es muy importante tener precauciones y enseñar a nuestros estudiantes a cuidar su identidad en la red, a tener cuidado con las fotos e información con que se comparte. En las instituciones de educación superior, no es infrecuente que el ciberbullying afecte la vida de decenas de estudiantes y sea un mecanismo para difamar y desprestigiar a los profesores. Los académicos tenemos la obligación de prevenir, informar y proteger a nuestros estudiantes y colegas de este nuevo tipo de violencia.